Compañera, si una tarde te sintieras despertar y me vieras como muy lejos, no te preocupes de andar. Compañera, si te encuentras inquietudes que no conocías, y descubres toda su fuerza, no te preocupes, echan, compañera. Si te cansas de mirar estos ojos azules y de encontrar su mirada siempre y lugar como un vigía compañera como un enamorado del mar que busca su reposo en él sumergido en su respirar si compa ni era si con Te he llamado, amor mío, y te he sentido aquí dentro, como el fondo de mi fondo, como el centro de mi centro. Pero sé que no eres mía, sé que eres aire, mar, luz. Fuerza que ha existido siempre, imposible de dominar. Y por eso, compañera de mi alma, te pido que desde este momento sepas que sé que eres solo tuya, que puedes decirme adiós o hasta luego que yo no seré más que tu amigo y un amigo al que podrás olvidar pero mientras tanto compañera tu mano dámela echemos a andar si sí, compa ¡Sí, con...